¿Tengo una la segunda pregunta no importa si se escucha, pones sí, sí, sí. la pregunta se ¿Qué No, yo creo que por... sí. ¿Qué cosas ¿Qué eso quieres no hacer? No sé, ¿Lo es lo que tú haces todo. Imbécil. ¿Cómo te llamas, Me llamo Max toco el bajo. Yo soy José, estoy en guitarra rítmica. Y, ¿Y vos, principal? Yo soy Antonio Antonio. y eh, soy guitarra líder, vaya, solos y coros y coros. ¿Y la, batería? Ah. ¿Y la batería es un chico misterioso Es que la idea original al principio es que nos tornábamos la batería creo que hay unas cartas tocadas que todavía se pueden ver este, en las que él y yo alternábamos la batería el primero, en unas canciones, después yo otras canciones yo seguía cantando todas, como quiera pero ahora pues tenemos un buen amigo, saludos, sí. que pues nos apoya bastante en la batería, igual para poder dar un show más completo y que pues todos ustedes los puedan disfrutar. La primera pregunta sería, ¿cómo se formó la banda? Bueno, pues principalmente, este, Antonio y yo, eh, José, mi nombre, formamos la banda pues prácticamente empezamos a tocar juntos hace ya como 3, 4 años y teníamos otros amigos que nos apoyaban en el bajo, después de tantos tantos cambios ya formamos formalmente apenas dos años Thrill Fingers y se unió a nosotros Max, ya formalmente somos nosotros tres en adelante y pues de ahí se formó prácticamente de, de un hobby para nosotros dos con otros amigos y pues él se unió al final y ya empezamos a crear más canciones y algo más, más serio. ¿Pero el primer nombre de la banda, No. <risa> <risa> ¿Pero bueno, gracias. ¿Por qué toma el nombre de ti? Ah bueno, sí, está. también. El Thrill Fingers que se creó de un juego de palabras, porque literal no teníamos ningún nombre en mente, no sabíamos qué ponernos, estábamos en blanco. Pero pues poco a poco se fue yendo como un significado, más que nada como una idea de que nuestras manos o nuestros dedos pueden crear cosas inimaginables y ya dependiendo de qué tanta pasión o qué tanta emoción ya de Thrill, este, que tanta emoción le pongamos, es pues, energía y energía, que, que tanta pasión le pongamos a las creaciones, pues, es, pues va a dar un mejor resultado. ¿Cuáles son sus hacer influencias eh, Pues principalmente Artie Monkeys, eh, Fiddler también, Twin uh -huh. no, Peaks, dos bandas estadounidenses. The Stripes también nos gusta mucho, es como tipo rock and roll, pero tiene reciente, solo que creo que ya se separaron. Yeah. ¿De no, solo Stripes. Yeah, yeah, yeah, yeah. Es que hay The White Stripes, o, pues Jack Black nos gusta bastante, yeah, yeah. Jack Black. pero hay una banda que se llama The Stripes, que salió creo que de Irlanda ¿De o algo así. Y este es más como rock and roll, más de ese estilo, yo creo. Pues tenemos muchos tintes punk, yo como pues, los he estado más como categorizando, es este un poco de garage garage punk rock, algo así. Este, es, es, con eso es como que nos, lo que más nos asociamos por el, el tipo de música que tocamos, igual pues obviamente pueden escucharla, eh, intuiciones en Spotify <risa> disponible. <risa> <Yeah>. <risa> ¿Qué es lo que tratan de transmitir? ¿Qué es lo que tratamos de transmitir? Mm, pues más que nada energía, vaya, porque pues todas nuestras canciones tienen poder y es como que no, no es en plan de que ah, una canción tranquilita o, o empieza tranquilo y de repente se prende y es más que nada eso de estar, mantener a la gente con energía y que no estén ahí, sí poncho, que no sea sad. No es que llamas? no Aquí está, sí, cru. Cru, está, cru. No está cru. Bueno, yo espero. Pero, pues, sí que como dice Antonio, más que nada eh, la emoción, también, pues, ahí viene el nombre. Eh, la emoción, la energía que pueda transmitir a las personas para pues, animarse o que tengan un mal día o algo así, que puedan, a través de las canciones, poder tener un mejor día, este, estar más felices, no sé, tal vez animarse un poco. Igual en cada show en vivo, eh, cualquier canción es tan bailable como disfrutable. Yo nada más creo, vamos ¿no con ustedes güey? Pues sí Pero la igual fue? las grabaste Ah... Ay pero que digo wey no <risa> Como fue tu experiencia grabando Ah... El Bien No pues mmm, Estuvo muy, muy bueno La verdad no sabía cómo era el rollo de De hacer un disco Hasta que uno entra al estudio Y es otro... Otro mundo, Otro pedo. Este, en cuanto a las canciones... Este... Pues, Usted díganme las canciones. <risa> <risa> y yo no, porque... Bueno, la, pues la primera que grabamos fue un demo de que se llama Keep On Moving, que está en SoundCloud. Igual, sí, ¿Sí ¿te ¿sí quieres contar esa anécdota? Es, es Vamos a adelantar la pregunta, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno... ¿De así... qué? ¿La otra? No, si quieres, ahorita hablamos por eso. Bueno, pues sí, prácticamente este, grabando el EP, fue dentro de tres, cuatro días, tampoco fue mucho tiempo. Entonces eso salió muy bien toda la grabación, pero como dice Max, ya ensayas las canciones por un lado y al momento de grabarlas es, es otra dinámica, pero la verdad nos divertimos bastante y estamos súper satisfechos de cómo quedó el trabajo final. Sobre tu, tu demo, cómo, cómo sí. ese le toca. Eso es. Esa <risa> es. Fue... Oh, fuimos a un estudio que se llamaba Like Beat Records estaba muy lejos y esa vez no, nada más éramos José y yo y ya de cuenta que estuvo bien, bien bañado porque nos bueno, o sea, aventamos que como seis horas como cinco. sí como seis horas 5 pero que porque él y yo nada más grabamos todo <risa> todo grabamos todo de que la voz las guitarras la batería el bajo porque ahí todavía no estaba Max estaba Ángel Uriel, un amigo que tiene una banda que se llama Doctor Petroni, Dándole también spam a su banda, saludos Y esa vez él no pudo ir, así que fuimos él y yo y lo grabamos y así quedó todo el rollo Fue muy, fue muy divertido vaya porque fue como que una nueva experiencia nunca habíamos grabado algo y fue como que eh, vamos a grabar un demo, eh, vamos a grabarlo Y ya fuimos para allá a grabar Es que estaba barato, Está en que estaba en oferta Aprovechamos el ofertón por eso Pero pues quedó muy bien la verdad Y de ahí pues fuimos trabajando con las canciones ya que están en este P. Intuiciones y pues salieron mucho mejor, la verdad, la verdad. En cuanto a las letras, ¿qué es la... la... la... la... la... el... Max, Max hace todo el trabajo Max Nosotros de... somos los músicos de... de sesión y ya, él nos paga Entonces, En realidad <risa> no, pues La verdad, este, la música es entre todos, la verdad todos pues, los aprecio mucho a mis pues compañeros, todos aportamos un granito de arena a cada canción. Las letras pues, las escribo yo, eh, con la ayuda, mucha ayuda de mi compañero también Antonio, que a veces me da muchas ideas muy padres. ¿Alguna anécdota graciosa de que haya entendido? Alguna anécdota, esa ve la difícil, ¿verdad? Uy, pues... Y esa no la responde. Siguiente pregunta. De la de Que tocaste medio... ¿El primero, te acuerdas? Nah. ¿Cuál? Tú. muy... Muy ido. Con los ojos rojos. No, no. esa vez fue... ¿O o ¿Esa fue otra vez? Café Iguana. Ah, esa fue la <risa> primera del Café Iguana. Ah, sí, sí, sí, sí. Oh, sí. bueno. Sí, <risa> eso. Bueno, otra vez mencionando a Ángel Uriel y el Dr. Pepperoni, malditos. <risa> <risa> Ellos... Una vez fuimos a tocar a Café Iguana, al principal la, era, la primera, era la primera de tocada que teníamos acá, chida Y luego, esa vez Este malito hace mucho ruido Pausa ¿Congelados ya? ya quedó Y luego de que esa vez yo fui a por una tarola a casa de, de, de Román, era el bajista del Doctor Pepperoni. Bueno, primero fui a ensayar con ellos porque les estaba ayudando. Luego fuimos a su casa porque me iba a prestar una tarola para la batería. Y los vatos sacaron una pipa gigante hecha de, de una botella de Pepsi de 3 litros con un chingo de marihuana. Y lo prendieron y la casa empezó... Era... Parecía que estaba incendiando algo. Sí, y yo, yo no fumé nada, yo solamente estaba ahí parado porque pedimos pizza y yo estaba esperando la pizza y yo quería comer Y salí de ahí, salí de ahí, todo drogado y de ahí me fui a mi casa, no sé cómo llegué Y luego ya llegando al escenario con estos tipos me dicen ¿qué tienes? Y yo con los ojos todos rojos y así, mientras cerrados y, No pues, una larga historia después yo las cuento Y pues así fue Okay, esa salió historia. Bien. Salió, bien eso, salió eso, bien, eso nos preocupaba, ver eh, porque es como es el principal. <risa> no, Pero esa es la primera tocada. <risa> vaya, vaya. Y ahora <risa> vamos con el Ah, excelente. Eso era de sacar Esa <risa> furia que tengo dentro. Esa furia. <risa>